Habitualmente conversando con personas que nos dedicamos a dar clases a través de sistemas de educación virtual que complementamos la parte asincrónica con eh, algunas reuniones sincrónicas utilizando herramientas como Meet, Sheetsy Meet o Zoom por ejemplo conversamos acerca de la dificultad que tenemos con estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad auditiva. Siempre me preguntan si conozco alguna herramienta de subtitulado automático y yo hasta ahora no tenía ninguna respuesta. Gracias a las investigaciones que hizo José González, del Grupo Clementina, de Software Libre y Educación, empezó a dar eh, vueltas en mi cabeza el tema de cómo podíamos aprovechar la herramienta de dictado automático, que viene incorporado en los celulares con Android. Hasta que me di cuenta de que podemos utilizar, como ahora lo estoy haciendo, un documento compartido. En este caso estoy usando un pad en el sitio CryptPad.fr pero perfectamente podría ser cualquier pad o cualquier documento compartido. Entonces, ¿cómo hice? Abrí un documento compartido en el celular y lo abrí en la computadora. Esto perfectamente podría compartirse, es decir, el enlace a este documento yo lo puedo compartir con mis estudiantes. Entonces, en, en el teclado del celular utilizo el micrófono de dictado automático, Controlo, porque fíjense que a veces se me corta perfectamente. Eh, esto seguramente nos va a requerir que perfeccionemos la técnica. ¿no? Eh, también hay que controlar que no toma bien algunas palabras en inglés. Por ejemplo, si yo digo Moodle, seguramente escribe eh, algo diferente. Bueno, en este caso se me fue por el scroll. Bien, sin embargo, pese a todo lo que eh, se pueda ver como defectos, es una gran herramienta, me parece a mí, para empezar a tener no solamente subtitulado automático en el momento en el que tenemos el encuentro sincrónico sino que además ya nos genera ese texto con el cual podemos crear los subtítulos es decir, cuando vamos a grabar un video, estén o no estén presentes nuestros estudiantes podemos utilizar esta herramienta para después generar los subtítulos y ya no tenemos nada que transcribir. Bueno, entonces, abriendo un documento compartido, utilizando el dictado automático del celular y compartiendo ese documento con nuestros y nuestras estudiantes. Espero que sea de utilidad esta propuesta. La verdad es que a mí me parece una gran solución porque es una combinación de herramientas que todos y todas ya tenemos a mano. Bueno, un saludo.